Por segundo año consecutivo, más de 300 activistas venidos de distintos municipios marcharon desde San Faliu de Acudinas hasta el criadero de animales para vivisección y Soquimen, situado a las afueras de la localidad. Los activistas fueron convocados por las organizaciones Igualdad Animal y Ecuanimal en una marcha reivindicativa que reclamó el fin de la experimentación con animales, una ciencia ética y el cierre del criadero de animales. esta marcha que vive, pero al la dels 100 milions d'animals que pateixen i moren cada any als laboratoris d'arreu del món. Realitzem aquesta marxa, aquest negoci de lucre a costa del patiment, perquè som el moviment de drets animals. Realitzem aquesta marxa perquè alçar la veu en nom dels animals indefensos és més noble que lucrar-se a costa del seu patiment. Durante la jornada, los manifestantes recorrieron las calles de la localidad, portando pancartas y carteles con imágenes de animales víctimas de la experimentación y mensajes pidiendo el fin de la disección. También se recordó el simbolismo de esta marcha, rememorando el rescate de 36 Beagles en 2011 por parte de simpatizantes anónimos de Igualdad Animal. Estos 36 individuos habrían sido destinados a la vivisección de no haber sido sacados de allí. Sin embargo, hoy tienen una vida plena y muy diferente a la de los centenares de animales que cada año son criados en estas y otras instalaciones y terminan siendo utilizados, torturados y matados en distintos laboratorios del Estado español o de otros países. Esta demostración en contra de la tortura y la matanza de animales en los laboratorios, así como la petición de la búsqueda de alternativas, viene a reforzar el rechazo generalizado de la sociedad hacia este tipo de prácticas ancladas en la inercia de la ciencia, la cultura y la educación. Porque pienso que hay otras ciencias para experimentar en medicamentos, a lo que seguir no hace falta acabar con animales, porque todos tengan derecho a vivir. Están en contra de la manifestación porque no valen que la gente pierda la feina que el pueblo. Pero no son conscientes de, de lo que pasa en el criadero y en, el, y en los laboratorios. No son conscientes de res, la y, y pienso que si que un gos que tienen a casa que estimen tan, no dejarían que els hiciera eso. Pues yo qué sé. Sí. Es muy triste. Y me em pues que, que está muy bien que se que reclami esto porque no está bien tratar a los animales de esta manera. Igualdad animal y ecuanimal no se oponen al avance científico, ni a que la sociedad progrese y descubra formas efectivas de combatir las enfermedades que padecemos. Sin embargo, creen que este avance puede y debe producirse buscando métodos alternativos a la experimentación en animales, ya que los demás animales, al igual que nosotros, no quieren morir y desean vivir sus vidas en libertad. Nosaltres amb aquesta que esta marcha, al que volem reivindicar es una ciencia sin víctimas. Nosaltres no en suposem en paz al avance científic, al que volem és que la ciència avanci de una manera ética y que no sigui a costa del patiment, de la tortura i de la de animales que, com sabem, comparteixen amb nosaltres la capacitat de sentir i de patir, que comparteixen amb nosaltres un sistema nerviós central i tanto, tenen interessos a la seva pròpia vida. Eh, hem de pensar que los animales eh, dins de los laboratorios de experimentación horrors más inimaginables posibles, animales que son congelados vius que son cremados vius que se los deja tetraplégicos, que se les inoculen malalties, que se les fa ingerir productos tóxicos o se les higiencen ácidos. El maltractament animal es maltractament animal, sigui en nombre de la religión, de la tradición o de la ciencia. Por eso nosaltres el que volem es que la sociedad es cuestione esta práctica que suposa la muerte de un millón y medio de animales en el Estado español, una cifra que no está contando los animales invertebrados y que haría que esta cifra aumentaría. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, durante el año 2010 murieron cerca de un millón y medio de animales en laboratorios de investigación cifra que no refleja el número real de sus víctimas, puesto que en el informe del Ministerio no se incluye a los animales que mueren en los triaderos, ni a los animales descartados, ni tampoco a los animales invertebrados, que también son capaces de sentir y tienen intereses propios. Igualdad Animal y Ecuanimal agradecieron su esfuerzo a todas las personas que participaron en la marcha, a las que dedicaron su tiempo en la organización, preparación de comida y desplazamientos, y a lojuria lujuria de por las cookies que repartieron entre los activistas. En el mismo día, en Montichiari, en Brescia, una manifestación contra la vivisección se convirtió en un acontecimiento histórico para el movimiento de derechos animales cuando decenas de activistas accedieron al interior del criadero de animales Animales ...para experimentación, Green Hill, para rescatar a unos 30 perros que iban a ser utilizados en experimentos. Decenas de ellos fueron rescatados, a pesar de que tras unas horas la policía cerró la salida del pueblo... ...y empezó a detener a los activistas, llegando a capturar de nuevo a 7 u 8 perros rescatados. Tras detener a 11 personas que fueron arrestadas en la cárcel de Bergiano, los activistas fueron liberados y se ha iniciado una campaña tanto para el cierre del criadero de Green Hill como para la libertad sin cargos de los rescatadores. Anonymous aportó su punto de vista hackeando la web de un proveedor de Green Hill mostrando que cada vez más la población informada está en contra de la vivisección.